que está con nosotros, director provincial de salud. Vamos a ver, doctor, buenos días. ¿Cómo Buen está día. usted? Buen día. Está buena la ¿Cuál, gente? ¿Cuáles son los puntos? <ríe> Vamos a hablar de los puntos, pero no de drogas. Los puntos de vacunación. ¿Eh? Adelante, pues doctor. <ríe> Te jodió el otro lunes. Sí, claro. El otro lunes te dije, espérate, amado, ¿cuál es el punto? Tú te... Exacto, si no... <risa> no. no. Los lo cent, lo centros de vacunación, los puntos... Vamos, entonces, vamos a hablar de centros. Ustedes si saben mejor? que los puntos son los otros. Exacto. Sí. Y están calientes los puntos. Sí. Doctora, con todas esas declaraciones de los militares. Buah. Cosa, Buah. Buah. Señores, bien. mire, como los que estamos en vacuna, principalmente los menores... Los de 18 años en adelante, atención ah, pues, Carolina, tu fecha, me, ya da tu edad llegó. llegó. Ya yo no tengo que de 18 usar hacia arriba, menos de 30. Ya yo, yo no tengo papi. que usar más, ¿verdad que no? Sí, no, sí. No, Ya no, yo puedo ir eso. directo. Ya ustedes pueden ir, los menores, <ríe> los de 18 <ríe> años en adelante ya pueden acudir hoy. Eh, tenemos los, los, <ríe> los, los, los, los puntos de vacunación, como dice Francis. El Centro Médico de Toro Valle, donde siempre ha estado en la calle San Francisco, esquina Salcedo. Centro Médico Siglo XXI en la calle Luperón, en la parte atrás del siglo. Capilla La Altagracia en los Rieles. Catedral Santa Ana en la capilla Juan XXIII. Señores, muchos puntos en el centro del pueblo, porque tenemos muchas personas residentes allí. Tenemos también en la salida a Nahua, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Oh, Hay mucho parqueo disponible ahí para, para el que quiera ir en su vehículo. En el Club Ayuda Mutua de Pueblo Nuevo, atención, Club Ayuda Mutua en Pueblo Nuevo. La escuela, Gregorio, la escuela Gregorio Luperón en Vista al Valle. Atención, Vista al Valle. Escuela Gregorio Luperón, en el mismo centro en Vista al Valle. En la salida Santo Domingo, Club El Mayorista. En Los Espínolas, en la salida Atenare, en el Club Juan Alberto Espínola, frente al Parquecito. También estaremos en el multiuso de Arenoso, en Arenoso, en el multiuso de Villarribas, en Villarriba, donde también nos trasladaremos a la comunidad de Jobobán. Estaremos en el multiuso de Castillo, en el centro comunal de Hostos, en Pimentel, en la cancha, frente al parque, y en, y en Las Guaranas, en el Club Blue Lounge, que está frente al parque también. Las demás comunidades de los distritos municipales Estaremos trabajando con ellos a partir del miércoles. Todos vacunación masiva ya de 18 años en adelante, todo el mundo, 18 años en adelante. Como ya es una población menor de edad, es una población que tiene fácil movilidad, fácil acceso. Por eso veremos que hay muchos eh, centros de vacunación que no estarán tan metidos en las comunidades porque tenemos una, ya un paciente joven que va a ir a vacunarse que llega con mayor facilidad, así es que todo el mundo a vacunarse, la única manera de salir de este COVID es poniéndonos las vacunas, aquí en San Francisco de Macorís estamos muy bajitos con respecto al virus y a la ocupación hospitalaria, tuvimos un fallecido el sábado, pero no de aquí, sino del municipio de Cabrera, o sea que aquí tenemos prácticamente el covid Aquí se ha controlado, gracias a Dios, pero como quiere, soltamos a la persona que esa aglomeración en los centros de diversión, eh, discotecas, bares, señores, vamos a despegarnos un poquito. Al igual que las tiendas también, ya que dentro de unas cuantas semanas vienen las fiestas del Día de las Madres. Vamos a controlarnos un poquito y tratar de que nuestra provincia siga en los niveles que nos encontramos al día de hoy. Hola Carolina. Doctor, Doctor buenos una días. Cosa que me ha preocupado porque escuché en Santo Domingo la disponibilidad de camas estaba casi cero. Señores, que no se han dado cuenta que hay mucho COVID todavía. Hay mucho COVID. Tenemos muchas personas mayores de edad que son vulnerables a la enfermedad que no le ha dado COVID todavía. Por eso estamos que hay que ir a vacunarse y el que tenga, hemos estado trabajando con los encamados, si no, se nos quedaron algunos en el fin de semana dense cuenta que la lista es larga y vamos a seguir trabajando con ellos, así es que los que no han dado su dirección y su teléfono estén atentos porque del Ministerio de Salud Pública lo van a llamar para enviarle los vacunadores a su Yo casa. Yo escuché que usted dio unos datos de cuántos le faltaban de aquella partida de mayores de 60 años lo, lo, ¿cuánto se espera que ustedes en la provincia de Duarte, en su gestión tiene que vacunarse en este momento? Mira, en este momento, a los de 18 años, no, la población es inmensa. Aquí hay que vacunar cerca de, de 130 mil personas. ¿Cuántos van vacunados 60, en la provincia? Mil. Más o menos. Mira, y, y vamos bien, porque aquí ya pasamos los 50 mil vacunados. ¿Cómo está la, la recepción Mira, date, de la gente? Mira, date cuenta una cosa: en un día, en un día de vacunación. Fuerte, aquí nosotros vacunamos 3.400 personas diarias en la provincia. ¿Cómo está la recepción de la gente para vacunarse? La recepción es buena, muy buena. Hay muchas personas como Francis que, que dice que le tiene miedo a la vacuna. Y ya le tiene miedo a la jeringuilla. Entonces hay personas así, pero que de una manera u otra, ellos deben de entender... Que si el COVID lo agarra dentro de 10 años, hipertenso y diabético, el COVID se lo lleva. Ellos tienen que entender eso. Así es que si quieren alargar consultita. un poquito la vida, que se vacunen. Eh, la, la maestra Celeste Núñez dice buenos días para todos y todas. Al doctor, ¿para cuándo serán vacunados los de 17 años, estudiantes escolares no, o de no, los liceos? Mira, hasta ahora... Hasta ahora estamos trabajando con de 18 años en adelante. Las vacunas que se van a utilizar en menores de edad son vacunas que hay unos países que ya le están usando, pero están en prueba todavía. Esperamos que, que, que nos den la autorización. Y ahí iremos trabajando con los menores de edad. Otra preguntita, el 6415 dice buenos días y bendiciones para ese hermoso grupo. Qué categoría muy admirable. Eh, para el doctor, si ¿sí él puede informar con relación a los nombramientos de los médicos que ya depositaron en la regional y todavía nada, dice la persona, mi respeto para usted. ¿Nombramiento en qué sentido? Si es nombramiento para médico COVID, ya no estamos nombrando médico COVID. Si es nombramiento para la regional del servicio... Para la regional del servicio. Nacional de Salud, eso tienen que hablar con el doctor Rodríguez, porque eso en sí no le corresponde a Salud Pública, sino que le corresponde al doctor Rafael Rodríguez, que es el director regional del Servicio Nacional de Salud. Doctor, usted tiene información a propósito del doctor Rodríguez de las cancelaciones de los choferes de la ambulancia que le estaban cobrando a los pacientes, pero y qué es esto, Dios mío? ¿Cómo la cosa? Usted me escuchó. Que la, los choferes de la ambulancia le estaban cobrando... La, no, ¿para está, pero eso no es nuevo. Pero también cancelado. Sí, pero eso no es nuevo. <risa> pero no se había hecho nada. No, no se había hecho Bueno, nada pero el, el, entonces está bien, porque si cobran su sueldito, dejen esa búsqueda. Además, el que, el que, el que llama a una ambulancia por necesidad, sí. a veces no tiene ni sí. siquiera con qué... Con qué eh, Dale cualquier tipo de, ser, tipo de servicio de pacientes. ¿sí? Dice eh, otro, otra preguntita, doctor. El 1869 dice, buen día. Quiero saber si en el Madrigal están vacunando en la policlínica. No, en las policlínicas no se están utilizando para la vacunación porque recuerde que hay otro tipo de vacunas que se ponen en la policlínica. Que ese, eso, eso hay, que, hay que mantenerlo normal. Y por okay. eso no se ha querido mezclar, por ejemplo, la vacuna de la polio, oh. tuberculosis, tétano, todo eso no se ha querido mezclar con la vacuna del COVID. Para que no haya confusión con algún tipo de vacuna. Claro. Bien, eh, doctor. Ten, tenemos una preguntita aquí, doctor. ¿Eh? Tenemos una preguntita. ¿Más preguntas para el doctor? Dale, dale. Ok, esta última, el 5495, dice: Buenos días a todos. Al doctor, en el sector Los Jardines, Segunda Calle. O segunda etapa. Hay una señora de 61 años que quiere vacunarse en los jardines. ¿Le pasamos su número? ¿El número de esta persona a usted? 829-213-5457. ¿829? Repita. 213-5457. Me pueden escribir por WhatsApp y decirme si hay alguna persona que no puede salir de tu casa, que tengamos que vacunarlo allá en su casa. Nos escriben por ahí nombre, dirección, teléfono y edad Y enviaremos el fin de semana a un personal a vacunarlo a su casa De lo contrario, si usted está jovencito Vaya a cualquiera de los centros de vacunación Que ya nosotros leímos anteriormente Que repite el número, preguntan doctor 829-213-5457 Ahí está Bien, gracias al doctor Luis Rosario Socia Por la acostumbrada visita de los lunes donde informa a toda la ciudadanía de cómo anda el tema de la vacunación, el tema del COVID, el tema de salud, en una palabra. Gracias al doctor Luis Rosario. Oye, que le ponen la medida a la gente y las cosas. Sí, no? oye. Hey, mira a los emprendedores. Bien, vámonos, señores, a la Deja pausa. Ver. Regresamos en breve, no se vayan.